Sigamos grabando, confiando en que al final haya algo. Algo que podamos sacar. Y es solo el primer programa, esto es ridículo y absurdo. Lleva siéndolo... Mira, empecé a grabar esto, no sé cuándo, pero ¿cuántos vídeos he tirado ya? ¿Cuántos vídeos he tirado ya? No, ahora estoy hablando a la máquina o incluso a un escenario extraño. That is the question.